Quiero recordarte cuatro cosas importantes. La primera, todo el problema de paro y recesión que tenemos ahora mismo tiene una causa muy clara, que es la crisis bancaria. Dos, cuando te digan que van a reformar el sistema bancario,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 Vota por ti. Vota por ti. Red Ciudadana Partido X.